Bueno, la Cañada Grande, como tiene su nombre, es una inversión grande que hay que hacer por encima de los 250 millones de pesos para poder intervenir en la Cañada Grande. Si se va a hacer a través de la municipalidad, debe de hacerse junto con otras instituciones nacionales y gubernamentales para poder hacer una inversión de esta envergadura. No obstante, se están haciendo gestiones a través del Parlacén y la alcaldía. Casualmente este mes que entra hay un viaje a Guatemala donde se va a presentar la Cañada Grande tratando de buscar parte de esos recursos con otros organismos internacionales que para estos proyectos de donaciones. Si hay una contrapartida con la disposición de la municipalidad de poner contrapartida. Otra cosa que se está haciendo es que a través de eh, dos fundaciones se está trabajando también eh, para llevar el proyecto hacia lo que es el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial cual de las dos entidades están interesados en proporcionar eh, la salida de lo que es la bioremediación de la Cañada Grande, de tal manera que este proyecto pueda hacer una realidad para San Francisco de Tanto el alcalde como nuestro departamento está en esas gestiones, en Todavía no podemos decir eh, más sobre este gran proyecto porque faltan algunas cosas que enlazar en estos momentos. Pero sí, se está trabajando y ya se está formando la, la, la presentación de, de esta iniciativa a esos organismos. Bueno, en cuanto a eso sí, hay toda la semana la brigada de este departamento está limpiando lo que es la Cañada Grande, especialmente en la intersección del puente de la 27, en la intersección del puente de la Frangrullón, en la intersección del puente de la calle 4, limpiando constantemente esas áreas que los lugareños, los municipios cercanos, Tiran de todo a la cañada grande, entonces entaponan esta vía de desagüe y hay que ir constantemente a, a desaguarla, a limpiarla. Esto es prácticamente toda la semana y no nos vale llamarles la atención, no nos vale entregarles amonestaciones, no nos vale absolutamente nada. Vuelven y la entaponan con ramos, con licuador, eh, con lavadoras, esqueletos de neveras, muebles, colchones, toda la porquería que puedan encontrar lo tiran ahí y entaponan eh, constantemente eh, esta vía y tenemos que estar toda la semana limpiando, toda la semana.